Nuestra fuerza origina el afán de retarnos y ese reto incita al conflicto. Y el conflicto... produce catástrofes. La historia del Capitán América es una de honor, valentía y sacrificio. Pero lo más importante, el hombre. El suero amplifica todo en tu interior. Entonces, el bien se magnifica. El mal se incrementa. Por eso fuiste elegido. Porque alguien fuerte, que tuvo poder toda su vida, pierde el respeto por el poder, pero alguien frágil, conoce el valor de la fuerza y conoce la compasión. Además, la señal de energía se termina aquí. Sigan buscando. Cuando caía el agua, el mundo estaba en guerra. Al despertarme dijeron que ganamos. Steve. Steve. Por el capitán. Nadie dijo lo que perdimos. Boki comprende, los hombres arriesgan la vida. No quiero hacer menos que esos soldados, Boki. Eso es lo que no entiendes. No fue tu culpa. ¿Leíste el reporte? Sí. Ahí dice lo contrario. No ganes la guerra hasta que llegue. Quizá no eres una amenaza, pero mejor deja de aparentar que eres un héroe. ¿Un héroe? Igual que tú. Eres un experimento de laboratorio, Rogers. Lo que te hace especial y fuerte vino de una botella. Mejores amigos desde la infancia. Bucky Barnes y Steven Rogers eran inseparables, tanto en la escuela como en el campo de batalla. que dio su vida al servicio de su país. No importa lo que sea, lo enfrentaré. Es mi amigo. Yo también lo era. No pelearé contigo. Eres mi amigo. ¿Estás listo para nuestro baile? No Nos canjean vidas, Visión. Capitán, hace 70 años tú entregaste tu vida para salvar a cuántos millones de personas. Dime, ¿por qué sería diferente? Así que no importa que sea. Te prometo que si nos necesitas, si me necesitas, ahí estaré. ¿Qué vamos a hacer, capítulo? Pelear. Tienes corazón. ¿De dónde vienes? Queens. Brooklyn. Tres. Mi misión. Termino entonces. Siempre a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. ¿No es esa la misión? ¿No es el porqué de pelear para ya no tener que pelear para regresar a nuestro hogar? Cada vez que buscan ganar una guerra que no ha empezado solo mueren inocentes. Siempre pasa. El mundo es otro. Nadie puede ir al pasado. Solo podemos dar lo mejor. Y a veces, lo mejor que uno puede hacer es iniciar de nuevo. Somos los vengadores. Lo que pasó allá arriba. No es ningún juego. ¿Cómo planeaban vencer eso? Juntos. Nos vencerán. Nos vencerán juntos, entonces.